Porque la vía era una sola, y tranvías andaban 12 diariamente, dos quedaban adentro para reposición en caso de necesidad, o alguno en reparación y otro estaba para salir en caso de, de auxilio. Y si vos venías por una sola vía, en el momento que querías venir, sin tener en cuenta el horario del otro que iba el otro que venía, te encontraba en el medio y no sabías ¿A dónde iba a salir? No tenías, no tenías salida. Para eso había siete lugares que se llamaban cambio de vía. Uno lo teníamos en calle Güeme, acá cerquita de donde estamos, otro lo teníamos enfrente a la Feria Municipal en Calle Salta, otro lo teníamos en calle Corrientes y Novoyá, otro lo teníamos en calle Rivadavia, frente a la escuela en calle Rivadavia, enfrente a la escuela centenaria. Otro lo teníamos en este, calle Gualeguaychú, a, a unos metros del Hospital San Martín. Otro teníamos en calle Urquiza, a, antes de llegar a Concordia. Y no sé si me estoy olvidando de alguno, me parece que otro teníamos pasando las cinco esquinas, pasando allá para, para el lado de, de, de lo que eran antes los Corrales, donde estaba el matadero municipal. Que hoy está la comisaría tercera. En, en alma fuerte arriba pero vos tenías que llegar eh, exactamente en el momento preciso para cruzarte con el otro tranvía que venía en sentido contrario si no, era muy difícil salir de la situación